Con esta visibilidad tan impresionante? <muchas> Esto cuando se está descubierto, no quiero tener una subombrita. es que se ve para el Magdalena una cosa muy desglosada. Ah, yo creo que en esa época La ves que está descubriendo No, no creo. No, que sí. ¡En qué pasado! no casi ¡De perdonado! ¡Wow! nos ahí. Nos hora y media de del planito de la que apenas lleguimos allá arriba. Me imagino, Increíble. pero el cora tu corazón lo ah, va a agradecer no, no, a toda no, la vida. No, no, no, no es una Jamás nos dio calor. Jamás nos quedamos en respiración, pues se quedaba uno por, por el que el aire va subiendo. Acá en el páramo estamos ya